Es nuestro ay, convini ay, favorito aquí en ay, Japón Es su casa Extrañaba mucho Buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy será un día de flojera o productivo, no sé Pero en la casa Sí ya te va a preparar el desayuno como siempre Como siempre Sí, pero al estilo japonés porque aquí es diferente que en México sí. En Japón siempre tomamos de este cafecito Nos gusta mucho, es delicioso, vean sí. de no, no lo he visto que lo venden allá en el súper en México, la verdad Es tanto, pero rico Sí, de café gold Mi mamá preparó todo <ríe> Nos tiene chiflado ¿Eh? la suegra y también vamos a comer, aparte de cafecito, nuestro pan favorito, Sí. extrañábamos muy, muy mucho este pan en Japón, es un pan gordo, o sea es súper gruesa la rebanada es muy suave, es delicioso, Ay. sí, lo extrañábamos, sí. <risa> hemos estado desayunando esto todos los días <risa> Hasta mantequilla, ah, está sí. muy muy rico, es verdad eso, sí Ay pero en México no comen toast como siempre comen sándwich no por eso muy thin ah sí sí sí es verdad eso uh, huele rico huele rico y casa todo amarillo no sé por qué le gusta la hasta suegra popisco. el amarillo <risa> hasta Play. Ah, la, la canastita de allá también es amarilla Le gusta el amarillito en su cocina que tiene, hombre, déjala Dejala. En su casa tiene, sus trapitos también son amarillos, todo combina, déjala <risa> Qué bonito Miran, hasta el trapito de la cocina es amarillo, está bien, está bien Mira, mira, hasta mantequilla, amarillo <risa> Wow, se ve delicioso nuestro pan gordito. Pero hay más gordito. Sí, sí, sí, pero esto es suficiente. El otro se me hace demasiado gordo, es como así. Pero últimamente más gordito. Ah, sí. Siempre no hay ya. Ah, se vende se rápido. Ven, sí. Wow. Por eso, yo, Ni modo. No, me Mi mamá, este. ni modo. <risa> <risa> <risa> <risa> tu mamá dijo ni modo. <risa> <risa> Triste. <risa> música gratis Amazon Music. desde la mañana como no está Alexa, Hayato canta no hay Alexa mi amiga mi amiguita Sí. no tienes a tu amiguita Alexa en las mañanas calorie no importa no, no hay dieta en Japón para nosotros al menos pero no importa porque esta rica mi solamente es mientras estamos en Japón lo triste es que antes comíamos eso todos los días Mira, muy franquita. Están aquí más... no aquí Sí, mucho sí, más... sí, sí. más... Sí, sí. No Están muy más... Están aquí muy Están lo que más importante uh -huh. es pan para bueno, Mucha gente viene a Japón y quiere ir desde al restaurante Gourmeto, Michelin ¿Y Nosotros de que el sushi giratorio, comida del 7-eleven, panecito Pero la verdad eso es lo que come la gente que vive aquí en Japón Así que nosotros también ya nos acostumbramos a comer así <risa> pero sí para visitar viajar a Japón yo creo que nos gusta más comida cara, como barbacoa oh, baby yo ni lo he probado y hoy en la casa no hay nadie todo se fue a trabajar sí todos se fueron a trabajar por eso hoy solo hoy podemos grabar este video en la casa porque sí no quiero incomodar a mi familia pero yo creo que les gusta mucho video en la casa verdad eso. También queremos grabar este video. Sí, disfrutar en la casa. La casa porque hemos estado para el Tingo al Tango, hemos andado para arriba y para abajo haciendo muchas cosas. Mm -hmm. Entonces un día en casa, quedarnos aquí. Sí. Tengo que editarle un video. Ajá, tenemos muchas cosas que hacer hoy. Que sí, Jaieto, tiene trabajo también. Sí. ¿Te gusta? Mm, Siempre sí, me gusta mucho lavar trastes. ¡Qué bueno! <risa> en Japón hay muchos dulces, snacks deliciosos y también muchos sabores como esto: este es chocolate, pero también hay fresa. Y este sabor muy, muy rico. También, matcha de verde, muy rico, te recomiendo comer muchos sabores, mismo snack, pero muchos sabores. Amigos, ya me he dado un buen baño, me siento como nueva, la verdad es que soy fan del baño de mi suegra, es muy grande y cómodo. Y ahorita ya me voy a poner a trabajar en la computadora porque voy demorada con mis videos porque como saben si vieron el último video de mi canal de youtube me dio covid en Japón y era algo que la verdad no veíamos venir, no lo esperábamos y pues por eso voy un poco demorada con mis publicaciones en redes sociales pero ahí vamos ya me siento mucho mejor por cierto ya estoy prácticamente 100% recuperada todavía tengo un poquito de como voz mormada y siento un poquito de moco pero la verdad es que yo creo que ya estoy 99% sana y me siento ya bien. Entonces no se preocupen por mí. Y muchas gracias también a todos los que me han enviado mensajitos para que me recupere pronto. Ya estoy bien, todo perfecto, lista para chambear. 3 later. Amigos, llegó la mejor hora del día ¡La comida! La verdad es que yo soy muy fan de comer Toda la comida japonesa deliciosa que encuentre Y ahorita estoy esperando que ya baje Hayato Porque vamos a ir al convini. Vamos a ir al 7-Eleven Es nuestro combini sí. sí. favorito aquí en Japón Sí, vamos a ir Y... Seguramente muchos de ustedes también se están preguntando por qué siempre salimos con cubrebocas en los videos y es porque aquí en Japón, a pesar de que no es obligatorio usar el cubrebocas, ya, ya dejan que no lo utilices. A pesar de eso, eh, la gente siempre lo trae. Entonces hasta nos ven feos si no nos lo ponemos. Y por respeto a todos, siempre usamos cubrebocas. Así y también que... ponle alergia. Ah, bueno, en tú tiene alergia a sí. las florecitas de los cerezo. <risa> casi todo. Sí. ¡Sí! Hasta a mí me ha dado alergia esta vez, la verdad. Ajá. Sí. ¡Cuidado! Todo. Es que hay muchas flores en primavera, de verdad, florecen muchas, muchas florecitas. Entonces, pues, hay mucho polen flotando y eso provoca alergias. Y un dato curioso es que a Hayato le da alergia en México, pero en diciembre, cuando están los arbolitos de Navidad y lo llevé al hospital allá en México y le dijeron que tiene alergia a los arbolitos de navidad así que nosotros nunca en la vida vamos a poder tener un arbolito natural <ríe> <ríe> ¡Vámonos! Por fin podemos ir a comer, tengo hambre, ya estoy hungry Llegamos uh -huh. okay. Todos los ventos Se ven deliciosos No sé qué elegir Este me gusta mucho de hecho Pero siento que es demasiado uh -huh. Tal vez este Este se ve rico mm. Yo creo que yo elegí este Sí Quiero comer de todo, esto va a tomar mucho tiempo. Pero, ¿Qué voy a elegir no o bento. Ah, ok. Otra Chiquitas cosa. Chiquitas cosas. Ah, no muchos, muchos. No muchas, muchas. Ay, ah, qué inteligente. Les muestro nuestras compras. Yo elegí el vento, muy práctica, ya nada más para solamente elegir una cosa. Pero ojalá todo se eligió varias cosas. Este es un ramen, onigiri, ensalada de macarrones, un panecito de eh, camote. Y también pedimos los dos de postre. Estos heladitos que se llaman pinos son chiquititos y deliciosos. Y en el 7-Eleven siempre te dan este, toallitas húmedas y palillos para comer. ¡Buen provecho! No he comido Bento del 7-Eleven en este viaje. Es la primera vez que me he comido. Solamente hemos comido onigiris. ¡Uy! Todo muy bien. Presentación. ¿No? <risas> Presentación. 10. Yes. Sabor. 10. Yes. Aroma. 10. Yes. Calidad. 10. Yes. Fans del 7 Eleven. Okay. Japones. Tanachima. Mmm. Mmm. Wow. Perfecto. A las 3. Tiempo de comer dulce. Postre. yeah Amigos, en México yo no he visto nieves así de cute y chiquititas Les voy a enseñar Vamos a abrir juntos la cajita ¡Totototón! ¡Yay! ¡Vean! Así vienen los heladitos minis y la verdad es que saben súper ricos Dentro es helado de vainilla y están cubiertos de chocolate ¡Sweet potato! Oh, ¡Wow! Eh, se ve... No se me antoja perdón. ¿Eh? ¡Sí! Muy, muy rico, Tania. ¿Sí? Yo creo que esto con esto. Muy rico. ¿Tú crees la, la combinación? ¿Cómo se dice? Eh, camote. Camote con vainilla. Mm. Y, ok, interesante. A ver, pruébalo. Pero, tarta Ah, ok. <risa> oh rico? Sí. Muy, muy rico. ¡Qué bueno! Yo voy a probar mi helado. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ogatala! ¡Y un dulce, snacks, todo! Muy deliciosos. No sé por qué. Quiero saber por qué son deliciosos. Mm. En Japón tienen la cantidad exacta de azúcar y de dulce. Mm. Siento que en México a veces se les pasa de dulce, pero mm. en Japón es como que el punto perfecto. Muchos textos. Sí, hacen muchos exámenes sí, para saber si sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. ¿Sí le va a gustar a la gente. Ajá, ajá, sí. sí. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Delicioso. Mm. amigos ahora ya hemos salido de la casa o más bien ya vamos de salida de la casa porque vamos a ir a cenar con una de nuestras amigas japonesa ella se llama tú oh, dos para adelante disculpen ustedes cuidado todavía se está acostumbrando al volante del otro lado bueno, les decía que vamos a ir a cenar con una de nuestras amigas japonesas. Ella se llama Kana y la conocimos en Monterrey. O sea, ella trabajaba de maestra de español en Monterrey cuando la conocimos y se mudó, ni siquiera es de aquí de Nagoya, pero se mudó por aquí cerca porque se muy, acaba de muy casar. Cerca. Sí, entonces vamos a ir a cenar con ella. Estamos muy emocionados de verla porque pues ya tiene muchos meses que no la vemos, así que qué emoción ver a Kana y verla en Japón. Un año. Sí, y es la primera vez que la vamos a ver en Japón. Qué padre. Amigos, y ya estoy aquí con yeah, Kana, bye. venimos a cenar años, tenemos un año sin Un año, Kana. Un año, un año. Justo. wow, sí, Y vamos a cenar una cosa bien rica que nos gusta mucho, Hayato y a mí sí. Sí. sí Hemos venido a comer esta sopita picante, puedes elegir el picor, nosotros vamos a elegir nivel 4, porque dicen que el 5 y el 6 ya están muy picantes Y viene con todo esto y después le puedes agregar más cositas si quieres y también le puedes agregar fideos como ramen o hasta oh, quesito ¿Qué, ¡Qué rico! ¿qué ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¿E? ¡Ah, esto! ¡Ata ni salvo! ¡Fuja, te lo pierdas! ¡No te preocupes! <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ¿Listos para dormir? Sí. Y últimamente vemos película Harry Potter. Pero hoy llegamos a la casa un poquito tarde. Uh -huh. Por eso ya vamos a dormir. Pero quiero ver Harry Potter. Pero nos falta mucho para terminar la película. Falta sí. una hora. Mañana. Todas las noches hemos estado viendo Harry Potter uno 2, sí. queremos sí. acabar la dos Las estamos viendo por partes porque nos da sueño y nos dormimos. Mm. Sí, pero el objetivo es ver hasta la 3, sí. mínimo. Y aquí es mi cuerpo. Cuarto. Aquí es mi cuarto. 내가 여기 나갔을 때부터 이제 여기가 창고처럼 생겼어요 <목소리> 필요 없는 <목소리> 짐들 다 여기에 있고 음. 그리고 엄마 방 에어컨 고장 났을 때부터는 엄마가 자주 여기서 자요 그래서 조금 짐도 많고 인형 음. 같은 것도 너무 많아서 좀 많이 보여줄 수가 없는데 이, 이 sí. Pero 좀좀 Está lleno de cajas, sí. de bolsas, hay un colchón ahí en la esquina. Sí. Es una buena bodega. Lo han sabido utilizar bien. Uh -huh. sí, Mejor que todavía está la cama Hayato, podría haber sido un gimnasio, ah, sí. pero no, sí. es la bodega Y ahora esta cama es muy chiquito para una persona Y sí, es Por una eso, cama individual Siempre mi cuerpo muy... Es que Hayato es grande y yo soy muy chiquita, entonces yo duermo bien ¿Cómo? es? <risa> sí, pero esto también no mucho un chugito Sí, de hecho cuando recién nos casamos vivimos en esta casa por un mes mm. y dormimos así en esta cama sí, chiquita como ahora, y sí. no había tantas cosas, no era tan bodega todavía el cuarto de Hayato, <risa> pero sí. Sí, hemos estado aquí ya varias veces y la verdad es que yo me siento muy cómoda. Mm. Sí, es una casa en donde yo ya me siento como si fuera mi casa. Oh. Sí, es nuestra casa en Japón. Oh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. <risa> sí. <risa> Así que vamos a dormir. Uh -huh. Hoy muchas gracias por ver este video. Y nos vemos pronto en el siguiente video. <risa> Adiós, soy Asumi. ¡Adiós! Pues